sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy tenemos un aporte gente para ustedes ya que les va a servir bastante para que ustedes puedan reparar email de LG K20 gente. en este caso este gk 20 lo trajeron por reparación de email gente ojo esto no está obligado si en tu país es prohibido no puedes hacerlos este video solamente con fines educativos entonces lo primero que vamos a hacer gente es tener la herramienta de un Glock Tool y un programita más, bueno, yo lo tengo acá por ejemplo la herramienta, eso obviamente es una herramienta de paga, pero el otro programita sí es totalmente gratis, listo, vamos a esperar que no se nos cargue el programita acá entonces de un GlockTool, ver, vamos a tratar de abrirlo, Listo, entonces ahí ya lo tenemos el programita, abrimos nuestra Unlock tool, obviamente nos logueamos para esto, como les repito es una herramienta de paga, pero es un método bastante bueno que les va a ayudar a hacer el proceso. Listo, una vez que pues ya se abra Unlock tool lo que vamos a hacer es lo siguiente, como ustedes pueden ver este es un método muy bueno gente, para que ustedes puedan reparar el email de LG 20 en este caso vamos a ir al dispositivo. Vamos a habilitar lo que sería lo que es ADB, OM y depuración. Para eso nos vamos a sistema y bueno acá ya lo tengo ya habilitado. Bueno pues activamos lo que es OEM. y lo que sería depuración. Una vez hemos hecho eso gente lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo. Listo apagamos y nos ubicamos acá en esta opción donde dice en la pestaña de MediaTek en este caso listo una vez que estemos ahí pues voy a desconectar el dispositivo yo y me iré a la opción donde dice bot device damos clic ahí listo gente entonces esperamos ahí que se nos cargue y acá vamos a conectar presionando lo que es el botón de VIX y el botón de bajar y subir volumen al mismo tiempo entonces para eso yo lo voy a hacer muy rápido presiono los dos juntos, los tres juntos a la vez y conecto ¿Listo? Como ustedes pueden ver La ongroup tool se me ha corrido correctamente Y me aparecen las particiones Ahora voy a colocar el dispositivo En costado Para empezar a hacer el trabajo ¿Listo? Pues voy a colocar entonces A una parte donde no me Dificulte nada ¿Listo? Ahí sí lo puedo tener mejor Entonces lo que voy a hacer gente es acá donde dice index en la parte de acá voy a marcar y desmarcar para que se desmarquen todas las particiones listo una vez pues estando acá ya lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a empezar a formatear las siguientes particiones en este caso que sería la primera de la partición de señal en este caso vamos a buscar lo que es mncfg la partición que tenemos por acá le damos anti clic y lo formateamos, formateamos, damos donde dice nvdata, le damos anti clic y lo formateamos a ver, format data, si sí, listo, vamos a la opción donde dice mnram más en la parte de abajo listo lo formateamos recorremos más hacia abajo también acá lo tenemos la opción de MISC2 también lo vamos a formatear esa Partición gente, lo formateamos Listo, vamos a ir más abajo Vamos a buscar project Acá lo tenemos, protect 1 Lo formateamos Protect 2 Lo formateamos Y por último vamos a formatear El sec FG, listo Esta es la última partición Que formatearíamos en este caso Ahí lo formateamos también Listo gente, entonces una vez que hemos hecho eso lo vamos a dar acá en la opción rebot. Listo, ahí nos va a rebotar el dispositivo y ya vamos a minimizar un Clock Tool para irnos a este programita que yo les voy a dejar a que ustedes lo puedan descargar gente. Que muchos ya creo para mí lo conocen. Es email tool. Doy en continuar y espero que se ejecute. A ver, por acá lo tenemos, listo. Este es el programita que vamos a utilizar gente para reparar el email esperamos entonces que nuestro dispositivo encienda gente ya no importa si se desconecta lo vamos a volver a conectar ya que ya formateamos esas particiones listos entonces este método es funcional gente este método es un nuevo método que ustedes pueden utilizarlo lo que vamos a hacer acá pues es lo siguiente vamos a dejar el dispositivo y vamos a deslizar de la barra de arriba y vamos a dar en esta opción donde dice system android donde dice cargando por este cable cargando por este dispositivo, le damos un clic ahí gente y seleccionamos esta opción donde dice compartir conexión por USB, listo, eso es todo entonces una vez que hayan hecho eso pues ya acá en el... tiene que tener instalado los drivers también en MTK, acá en el programita le vamos a dar auto, search y ahí nos apareció el COM 62 como ustedes pueden verlo, listo le damos en open, y vamos acá a colocar nuestro email que queramos. Entonces borramos la primera parte. Yo le voy a colocar un email al azar entonces. Listo, acá voy a colocar la segunda parte del email entonces. Y listo gente, una vez entonces que ya pues tengamos ahí el dispositivo Lo que vamos a hacer, dar donde dice la opción set me, Y eso sería todo muchachos Entonces si le sale esta, acá este pequeño detalle, lo dan solamente en aceptar Y eso sería todo, ya pues acá vamos a reiniciar lo que sería el dispositivo Para comprobar que si sí nos ha quedado full señal Vamos a esperar entonces para eso un momentico como ustedes pueden ver es un EGK20 Bueno amigos para que, los que no lo vieron Las particiones yo les voy a dejar una imagen Ahí cuáles son las particiones que tienen que Formatear, listo vamos a esperar Entonces que el equipo nos quede y Ya full señal, vamos a Tener paciencia gente que en este punto Ya que es un método muy bueno Y los va a funcionar Listo esperamos y como tú puedes ver Ya el equipo ha levantado señal entonces Y vamos a ver que el email Ya está cambiado correctamente entonces es un método funcional gente para cualquiera que lo necesite hacer y es válido para el lgk 20 si justo se ha cambiado el email que lo hemos colocado y eso fue todo gente, espero que les haya gustado el video, no olviden de suscribirse al canal y dejar un buen like, nos vemos en el próximo video